Esto es Lensblur, de podcast de cine en donde nos queda nada, nada para reaccionar como Will Smith Y justamente por eso, transmitimos desde casa Get ready, lights, camera, action Esto es Lensblur Realmente no hay algo que nos impida ir a tu casa a golpearte. <risa> ah, bueno, para <casa>, a <risa> Es lo que me, me imagino, no sería una cachetadita, Man. ¿verdad? No, es <risa> no, Con tus <risa> necedades, no. Esta frase sí, como que ahora sí no me ha mucho. ¿Cómo no. No, no? ¿No estás de acuerdo? Ah, bueno, gracias, Mario. Yo también te, <risa> te estimo, pero creo que Alex y Lío sí. Sobre todo lío ¿Eh? también ha perdido luego los estribos y si quiere que nos pongamos... Ah, no, definitivamente. Madre. Ya hubiera pasado. ¿sabes? Si no estuviéramos sí, es grabando ya hubiera pasado. Sí, es posible. Sí, sí, sí, sí tiene algo de verdad tu frase. <risa> bueno, salga. Sobre todo por mí, dicen. Oigan, pues finalmente este fin de semana fue lo que más esperábamos en la historia. Los ¿Lo premios. Más esperabas tú? Los premios. Ah, bueno. ah. Ah, sí, parecía, ¿eh? En donde, finalmente... en donde LeBron James con Space Jam brillaron y, y se llevaron la, la mayor cantidad de premios. <risa> Sí. Sí, ¿Es, ¿Es lo en lo serio? Sí, Lebron James ganó a, ganó a peor actor y Space Jam creo que ganó a peor película junto con Diana de Musical Órale sí, Es verdad, Interesante. o sea, y eso sí de los racis pero igual, o sea, yo les digo lo que no nos dio el cine bueno, el mundo cinéfilo en este año en la ceremonia, vaya, que tuvimos hasta para llevar no sé. <risa> ¿Para, para llevar qué? Para todos? llevar qué? Estuvo de hueva ah. igual que todos los pinches años No, no, no, no, pues es que yo, a ver, a ver pues es que yo no sé qué esperas tú de las Oscar, pues siempre son así, es una ceremonia de premiación, pues tampoco. ¿Y qué quieren? Pues es que siempre está de huevo? huevo. Bueno, por eso. Que hagan pero algo pues, diferente. ¿qué, qué? ¿Pero qué es lo que quieres que hagan? O sea, no, es no sé, lo... volver a ver el John o algo yo, interesante. Creo, pues cuando vuelvan a nominar el tonjón, a lo mejor lo vuelves a ver. Yo creo ver, que vaya. ahí está precisamente el error de esperar que hagan algo. O sea, eso es como un engaño hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo cuando no habían presentadores, se me hacía como mucho más ágil la premiación, o sea... A mí también. Yo, a mí yo, también. A lo mejor a más de uno no le, le aburra, ¿no? A lo mejor que falte ese ingrediente, pero al menos a mí, ¿no? O sea, siento que era no, mucho no. más... Y, y para presentadores razón. como los del domingo, menos. menos es que menos. Ahora, ahora estuvo peor, porque ni siquiera hubo premios, o sea... La mitad de los premios los vieron tras bambalinas, no los presentaron... Estuvo de, bueno, no estabas de acuerdo, ¿no? En el programa pasado de eso, de que se... Pues yo que pensé que iba a ser así. más ágil, pero al, pero al final fue más tonto. Bueno, el, el problema ahí con el tema de los premios que no dieron eh, como en vivo, fue que... Perdón. Eh, fue, fue que los, no los dieron en vivo, pero sí los pasaron en la transmisión. Y entonces lo que hacían es que, como en, en momentos al azar de repente pasaban el premio que dieron antes de la premiación y lo daban como rápido. Estos son los nominados, aquí está el premio y aquí está el discurso. Y, y eso se me hizo a mí más ridículo. O sea, si sí los iban a pasar en la transmisión, pues ya los hubieran dado. Porque a mí me pareció raro que, por ejemplo, después de que dieron Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Actriz, de repente sale un fragmento del premio que dieron al principio, que era como de Mejor Cortometraje Documental o alguna cosa así. Que, o sea, no, no, no, no se me hizo lógico que los quitaran, pero al mismo tiempo sí los pasaran en la ceremonia. Totalmente, tu, ¿no? pues bueno, o sea, responde a que lo quisieron hacer más rápido, pero hacerlo más rápido, o sea, digo, no me molesta que haya sido más rápido, porque pues al final de cuentas esos premios también dan hueva y, nada, y a nadie le importan, pero lo no, que pusieron en su lugar, que dice Raúl, tuvimos hasta para llevar, y he escuchado así de, la mejor premiación que hemos tenido en años, por Dios, no, no, por no, Dios, no, por Dios. Yo solo dije no, que hubo un... Te conformas un con ver lo... la rosa de Guadalupe, Raúl, no manches. No, no, no, no, no, yo dije, hubo un incidente que lo levantó a las nubes y no solamente ahí, están los números de viewers, ¿no? Yo lo digo, le, lo levantó viralmente, pero no quiere decir que haya sido una mejor... Pues lo hizo ahí. interesante, o sea, al Exacto, final hizo... Cero, que que te ver cero. qué estaba pasando. Porque en el momento hasta todos pensamos que fue actuado, entonces ni siquiera fue como de, ¡ay, oh, le pegó! Fue como de, ¡ah, qué cagado! Le... No, no varios, pero si sí fue, si hubo un sí, momento sí, ahí no. como de, como de, oh, momento! Eso fue real. Uh, eh, ah, en ese momento no. ni siquiera tú estabas 100% eh, seguro En ese momento actuado. sí, o sea, cuando pasó yo sí dije lo actuaron. Yo también, pero cuando empezó no. así como a ver, como empecé a ver como videos de repetición, ya me empezó así como a entrar la duda. Y pues lo hizo al final interesante, o sea, a la academia le vino como anillo al dedo, dijo, entonces con esto sí, suben esa. los ratings muy cañones. la publicidad es publicidad después de todo y es lo que querían. Pues, Pero interesante, ¿de dónde? Es que, oh, Dios mío. O sea, no, o sea, yo creo que también te coincido contigo, Miguel, o sea, interesante no es la palabra, sino como levantó como el morbo, ¿no? O sea, como... El que levante claro. el interés. Te voy, a, pues... te voy a poner un ejemplo claro. Los videos en TikTok de personas bailando... Son virales y no son interesantes, no aportan nada a tu vida. Esto no aporta nada. No tiene, nada que, a no mi tiene vida. que aportar a tu vida para que te interese. Ahí, no, ahí sí, viene la palabra interesante. Sí. No, no, no, discúlpame, pero te tiene que aportar algo para que te interese. Obviamente. No, no, de ¿no? alguna forma, es historia, ver, si ¿sí, lo, ¿sí vas y ves virales. los videos de TikTok es porque te interesan, aunque no aporten no, nada. No, no, no, claro que no. <risa> Una sí. cosa es viral. A ver, trae un diccionario, por lo favor. Viral es oscio, ¿Qué significa interés? Lo... Interés es que te aporta algo que te interesa volver no, a verlo. No, interés no es que ello. te aporta algo, interés es que te interesa y ya. Baja sí, por eso. No, no no no fue interesante, Baja. a nadie le interesa, solo fue. Viral. Ah, claro, a nadie le interesa y por eso todo el mundo ayer y hoy ha estado hablando de la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock. Pues eso porque es que nadie no, le interesa, y a no, nadie le importa. Porque, vente, a ver, a porque ver, es, viral. Viral. es viral porque o sea, interesa Es viral porque tío, mata tío, el odio, Porque, porque rellena por porque A ver, tío, está bien, ¿estás de acuerdo que esa parte Sí es sección Lens luch Pati Chapoy, ¿no? Pero al final <risa> Es una, una cosa que no se había dado nunca Así como otras cosas que sucedieron el día de Es como cuando le dieron el premio incorrecto A La La Land, -La -La, pues levantó el interés Exacto. O exacto. sea, el, el Oscar se ha tenido momentos incómodos, eh, así como en varias ediciones. O sea, yo recuerdo la edición donde Marlon Brando rechazó su Oscar y se exacto. lo mandó, y una nativa, ¿no? De los americanos, este, de los i, i, indígenas americanos, este, fue la que dio un discurso ahí y por, por intenciones de Brando. No, hipócritas. O sea, sí, y, es, ah, sí. Exacto. Y aquí en esta ocasión, o sea, yo también estoy de acuerdo contigo, Miguel. O sea, viral Interés, o sea, es muy negativo O sea, lo puedes entender para bien o para mal O para, pues, normal, ¿no? La palabra interés, pero es más bien viral, ¿no? O sea, y aquí, pues, ya Nosotros como espectadores de cine, ¿no? Como consumidores de cine Estamos acostumbrados a ver a las estrellas Como, pues, personas aparte, ¿no? Como personas que, que a lo mejor mantienen La compostura siempre y etcétera Pero, pues, a final de cuentas son humanos también, ¿no? Este, no están exentos de este tipo de cosas, creo yo Sí, sí, sí. Por eso les digo, la línea está delgada entre el chismecito de eso que se avientan tres horas Patin voy por semana, allá lo que pasó. Entonces, por lo menos, claro, sacando es lo que a ver, interesante, es interesante, interesante, interesante es ver a la tercia de princesas presentando el premio a mejor animación, interesante es ver a la tercia sí, de, sí. Este, sí, la de Pulp eh, fiction de eh, Pulp Fiction, de, presentando. ¿no? Eso es interesante porque te recuerda a la película y vuelves a ver el elenco Rubín, sí, sí. y dices, ah, güey, qué interesante, me gustó esa parte. Viral es, ah, qué cagado, jaja, ja, lo voy a compartir y ya, eso es viral, pero no te interesa. O sea, no, no es como que digas, hoy me quitó el sueño, ver qué va a decir mañana Will Smith. Pues no, la verdad, no. Yo no dije que fuera intrigante, yo dije que era interesante. Algo que levanta el interés, el interés de la gente. Porque dije, incluso interés". se manejó que podría perder su premio. O sea, por algo que al final... Eso sí sería interesante. Eso es, es algo que no ha pasado nunca y sería algo interesante que la academia reaccionara así. Obviamente no va a pasar, pero... Por eso te digo, Miguel, no nos estamos yendo nada más a la parte morbosa, sino ya o tanto sea, las consecuencias y la a primera A todos nos gusta el chismecito, momento. eso es obvio. o sea, o sea Eso, que eso que no sea, lo claro, vamos a negar. A todos no te interesa, chismes, que no aporte chismesito. nada a tu vida el chisme no quiere decir que no te interese. Y tienes que admitir que más de uno se estaba jeteando hasta ese momento que ya se no, incorporaron y dijeron, a ver, espérate, ¿qué pasó? Sea bueno, morbo, también si, sea si, si vas a ver los Oscars y te estás jeteando, pues eh, también para que los ves y todos los años son así. Sí, eso sí, también o sea, yo no entiendo que, decir... por ejemplo, aquí en, entre nosotros, en nuestro, eh, eh, eh, o sea, entre nosotros cuatro, pues entiendo que los vemos porque los tenemos que ver por, para, para hablar de eso en el podcast, ¿no? O sí, sea, yo me imagino. Andrew, no los por... hubiera visto. Creo. Exacto, o sea, yo me imagino que Miguel no, no, los, no los hubiera visto, Mario no los hubiera visto. A mí sí me gusta verlos, la verdad, a mí siempre me han gustado, entonces sí, yo, sí los, yo sí los vería de todas formas. Pero vaya, si a alguien no le gusta este tipo de programas, pues también, ¿para qué los ves si se va a ir a dormir? Siempre han sido así. Es una premiación y al final meten pedacitos de cosas como para eh, entretener a quien lo esté viendo. Pero pues es al final una, una premiación, no es un, no es el seguir claro, es un espectáculo. Pero a eso, o sea, ya volviendo a lo que platicamos otros programas pasados, hablando ya de los Óscares, yo se los dije, o sea, la calidad de esos pedacitos que meten para entretenerte ha decaído mucho, o sea... Acabo de mencionar el hecho de que la tripleta de princesas de Disney en live action estuvo padre verla como presentando un premio, ¿no? Pero ¿dónde quedó cuando animaban a Goody y a voz o a Mike y a Zully o al burro y a Shrek y, y estaban ahí entre la, entre la gente y presentaban un número musical muy padre? O sea, el número de Encanto, por ejemplo pues, sí, es una película, digo, una canción pegajosa y demás, pero no es el número que presentó Elton no, no, John, o presentó no. Sí, no. el Dayon, o ver, presentó la que canta la de la sirenita, ¿sabes? O sea, sí, no, no. Y, y ahí me gustó, hablando de la de Bruno, me gustó lo que dijiste, Alex, en, la, en el backstage, que qué fregados hace ahí, ¿no? O sea, o sea, bueno, eso que es sea es que... todo, ¿no? No estoy muy seguro, no sé si ustedes lo sepan, pero eh, fue fue la producción que mandó la de dos hormiguitas para la competencia Y pues prácticamente fue como un Ah, oh, verde, sí la cagamos mandando esta de dos hormiguitas Mejor vamos a pedir que nos dejen poner la de encanto Y digo, la de Bruno Pero realmente, o sea, el error viene desde que mandaron para, para competir la de dos hormiguitas Sí, o sea, sí. probablemente sí. Aunque sí. Yo, sí, yo sí me quedé así de, ok es un programa de televisión que siempre tiene el tiempo como muy apretado y van como siempre corriendo contra el reloj y metiendo los números musicales. Quitaron algunos premios justamente como por hacerlo más ágil y demás. Y de pronto meten una presentación de una canción que no está nominada cuando hay cinco que sí están nominadas. ¿Me explico? Entonces, sí, a mí sí me hizo ruido que la pusieran. Sí entiendo que la pusieron porque al final fue la canción que se hizo súper viral, que fue muy famosa, que eh, llegó creo que al número uno de la lista de Billboard, cosa que no había sí, hecho ninguna por, canción de película cuatro semanas. Animada. Ajá. O sea, Desde sí entiendo Aladdin, esa parte. Es de Aladdin, porque una, una, una de no Aladdin había sí pasado llegó al número 1. Sí, ni siquiera no, con Let it, it Go pasó. O sea, lo entiendo, pero al mismo tiempo sí me hace ruido que pues, esa al final no está nominada, porque la, la presentaron. Lo hubiera nominado todo lo que hiciste, ¿no? Lo hubiera Exacto, pues hubieran nominado esa. Pero bueno, es vale. que es lo que te digo, o sea, no sé cómo funciona, por lo que leí post ver los Óscares, pero, o sea, creo que la, las producciones o los estudios eh, mandan así como de... Cuando... Sí, como que postulan, se postulan exacto, a ellos mismos. Y ya postulan la sus producciones y... o su material, como en su momento, por ejemplo, Marvel postuló a, a Tony Stark como mejor actor o cosas así. Y creo que, que la producción de Encanto fue como de, ay, ¿cuál mandamos? Ah, pues hay que mandarla de dos hormiguitas. Y después... Y ¿Eh? Oruguitas, pero Y después, cuando fue el boom de la canción de Bruno, fue como de, ah, a ver, de si la cagamos. Y entonces sí. fue como de, oigan, Academia, ¿no, ¿no será que mejor podemos presentar otra canción? Sí, eh, tiene lógica, porque a mí desde las de nominaciones de... se me hizo muy raro que no nominaran esa. Sí, sí, sí. Muy mal estuve de mercado por parte de... de sí, Disney, no, pero... Aparte, o sea, el tono en general de la ceremonia, cuando menos yo sí la sentí como muy... En su afán de querer hacerla como más casual hasta cierto punto, este, se sintió forzada, o sea, yo sí sentí una ceremonia forzada, a diferencia de otros años, ¿no? o sea, en, en, desde los chistes que se sacaron, este, la, este fragmento de Kristen 2, ¿no? cuando se, se levanta de su asiento, este o sea, como que una serie de chistes que como que ya... Eh, hasta, ya dejemos de que sean bobos o sea, bobo. mí nunca no, me han gustado el humor gringo la, la neta o sea como que lo encuentro muy bobo pero más allá de eso en esta ocasión sí ya sentí como una cuestión muy forzada incluso o sea como ya yo, bueno yo creo que... Ajá. Yo, yo creo y a lo, a lo mejor me equivoco eh pero yo siento que esta como eh, impresión que tienen ustedes de dónde quedaron esos, esos grandes momentos que han sucedido en los Oscars y demás es porque se acuerdan y obviamente es lógico acordarnos de momentos ¿no? el gran momento cuando le dieron el, el, el Oscar a La La Land en lugar de la Moon Knight, ese es el momento que se recuerda de esa ceremonia el momento de la selfie con Ellen DeGeneres hace varios años ese es el momento de esa ceremonia entonces nos acordamos de los momentos grandes, pero realmente si si estuvieras en ese momento, en el 2012 o 2013, no me acuerdo cuándo fue lo de la selfie, a lo mejor recordaríamos que la ceremonia fue igual de aburrida que siempre, solo que tuvo un buen momento. La ceremonia en la que Celine Dion cantó My Heart Will Go On, a lo mejor fue igual de aburrida que siempre, pero tuvo un gran momento. Entonces nosotros, como nos acordamos de esos momentos, es que tenemos esta expectativa de, no, los Oscars en algún momento sí fueron mucho mejores, pero yo creo que siempre han sido igual. Solamente que pues nos acordamos solo de los highlights de, de una noche. Nos vamos a acordar dentro de 3, 4 años de cuando Will Smith le pegó la cachetada a Chris Rock. No nos vamos a acordar de nada más de la, de la presentación del domingo. Sí, pues yo, ahí sí concuerdo contigo. O sea, la verdad es que sí, tienes razón. Seguramente igual eran igual de aburridas. Solamente que tenían momentos interesantes. Pero también, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionaste la de My Heart Will Go On. Eh, pues es que era otro, o sea, son clásicos, ¿sabes? No sé, o sea, eh, quizá porque para nosotros eh, Bruno, no se habla de Bruno, no es un clásico, o quizá porque para nosotros eh, la de, no me acuerdo ni cómo se llamaba, la de Frozen, que no era, no era Lady sí, Cosen, la, la que cantaron el año pasado, eh, no, es un clásico, y quizá en unos años se vuelve un clásico y entonces alguien lo recuerde con cariño y nosotros no. Pero también, eh, no sé, o sea, por ejemplo, mencionas lo de Ellen DeGeneres. He escuchado muchas opiniones compartidas de que esa ha sido la mejor ceremonia de los últimos años, ¿no? Por la selfie, por Ellen DeGeneres y demás. Eh, o, o sea, por ejemplo, las tres hosts de este año, híjole, que se dediquen a otra cosa. A mí me gustaron mucho los momentos en los que Wanda Sykes eh, eh, fue la, la presentadora. Amy Schumer sí me dejó medio que desear y la otra también bastante poco memorable. ¿Wanda Sykes es la, la más ¿Eh? la más grande, la de cabello cortito? Sí, ¿Eh? la negrita. La negrita ah, chaparrita. Sí, ella, ella sí me sacó dos, tres risillas por ahí cuando, sí, se, cuando se gritó de Richard, Richard. Richard. A mí me dio mucha risa el, el chiste de Ridley Scott de aquí tengo en DVD una película jamás, jamás vista, la del último duelo. Eso me, a mí me dio mucha risa. Pero más allá de eso, la verdad es que me hicieron, más, me, me hicieron reír más cuando salieron los este, a presentar los premios en, en tercias o en duetos y, de, y hacían algo chistoso, por ejemplo, el del canadiense a mejor película internacional, ese me hizo reír bastante, ¿sabes? El, el, sí. Lo que le dijo de. Ah, entonces hablas francés, ah, sí, ah, le bubulea, cantó la canción, eso me hizo reír bastante, ¿sabes? Siento que fueron momentos más graciosos que los de las mismas presentaciones. Sí, pero vaya, sí hubo, en mi opinión, momentos buenos. Estuvo padre cuando salieron, por ejemplo, los elencos de, de Juno y de Pop Fiction a presentar juntos o, o ese pequeño homenaje que hicieron del padrino y salió eh, Francis Ford Coppola con Al Pacino sí, y con fue, Robert De Niro esos momentos eh. estuvo en padres también el, el, el reel eh, que hicieron como para el festejar los 60 años de James Bond al principio sí. estuvo padre la edición estuvo muy padre con Live ese and contaje. Let Die chulada, chulada. Tuvo sus cosas, padres. O sea, a mí me gustó esa, esa aparición de Francis Borco Pola con de Niro y Al Pacino. O sea, quiera que no, pues sí son así como recuerdos, ¿no? De grandes momentos del cine. Este. Igual la aparición casual del, del elenco de Paul Fiction. Este... Y además a mí L. Jackson siempre, siempre me ha caído muy, muy bien, sí. la verdad. O sea, se me cae muy bien. Eh, la misma parte del memorándum, ¿no? Este que, que sí se volvió tenso en esta ocasión porque ya, ya había pasado lo de lo de Will Smith, entonces como que ahí es, estaba como Ay, un mira. poco de fíjate que, fíjate, ahí, ahí yo tengo una, no queja, pero algo que sí no me gustó, es que después de lo de Will Smith, todo se convirtió en, en, en lo de Will Smith, ¿sabes? Pues o sea, subió Anthony Hopkins y en lugar de decir lo que probablemente tenía preparado, ya nada más dijo. Ah, ah Will Smith prestó, ya lo pues. dijo todo. Ah, pero es que y luego... Estuvo bueno ese sarcasmo, estuvo buenísimo, mm, eh, eh, eh, es buenísimo. No, porque todo es se tornó es que en torno aligerar, a Will Smith. ¿Piensa lo que todos están en un mismo lugar? obviamente alguien No, no, tiene lo, que lo entiendo, ambiente, lo ¿no? entiendo, pero pero no sé. O sea, quizá Anthony Hopkins tenía algo más interesante que decir y ya no lo dijo. ¿sabes? Pues sí, pero ya. Y, bueno, mejor no sé bien. ustedes, pero mi no, sensación bueno. es que tampoco le ayudó mucho a la ceremonia que no había producciones interesantes tampoco, ¿no? O sea... Es que eh, ya lo también lo decíamos... Hubo, la, no, bueno, es que eh, hubo un año en donde todos estábamos al tiro por Roma, ¿no? Todos estábamos al tiro por Lubeski, todos estábamos al tiro por eh, la, el otro La otra vez todos estaban al tiro por Parasites en Corea y o sea, como que cada año hay un Hay un tren Que, que te carrila el, el, La ceremonia, ¿no? La gran favorita y, y la gran perdedora Y bla, bla, bla, ¿no? Y este año siento que Ni había gran favorita Ni había nada, o sea, las producciones Como que me, ¿sabes? Sí, y ya lo, ya lo Decíamos la semana pasada, el y justo tiene que ver con lo que mencionamos hace un ratito. Es que pues, esas que, que recordamos son clásicos y My Heart Will Go On y Titanic y demás. Realmente eh, lo decíamos la semana pasada. Ya no ya no eh, tienen tanta proyección ya no son tan conocidas las películas que ganan porque al final ya los mismos estudios no le dan la publicidad a las películas eh, que normalmente estarían nominadas. Le dan toda la publicidad, toda la mercadotecnia es para las superproducciones de superhéroes y demás. O sea, incluso si tú te vas ahorita a parar a un Cinépolis, vas a ver que de 15 a las 14 eso tienen el póster de Batman. Ah, entonces ya... Entonces, Sí, Mario. ¿Saben qué pasa también? O sea, ya lo hemos comentado varias veces a lo largo de estos últimos dos años, sobre todo, a raíz de la pandemia. O sea, el simple factor de ir a ver una película al cine, o sea, es una experiencia como mucho más grande, ¿no? De cuando ves las películas en tu casa, en el streaming, este... De, o sea, el factor físico, ¿no? De, de la pantalla grande con las alas oscuras, este... Ese factor al cine, pues, le da como todo su poder, ¿no? Toda su esencia. Y eso se traduce en las premiaciones, ¿no? O sea, ahorita, pues, en estos Óscares recientes, este... Pues, por lo mismo, o sea, ya... O sea, ya esa proyección de las grandes películas, este pues no se siente de la misma manera porque ya de alguna manera perdió, o sea, a lo mejor no totalmente, pero sí perdió esa, ese peso, no el hecho de irlas a ver al cine, o sea, siento yo, que sí, influye. Claro, totalmente, y como bien dice también Leo, ¿no? Es verdad, no tuvieron, incluso cada película no tuvo la misma proyección a nivel mercadológico, yo creo que la que más lo hizo fue Dune, en su momento, pero es la más joven, eh, perdón, la más vieja en, en estrenarse, pues tal vez por eso medio se perdió el hype. Sí, pero... Igual y de Power de Dog en, tenía... en los últimos días como que había empezado a agarrar como... como sí, impulso, así. ¿no? Desde que la directora ganó el BAFTA, pues Ajá. ya desde ahí ya decían, oye, pues puede ser, ¿no? Y sí, medio... Porque además está en Netflix, ¿no? Netflix es al final la más accesible, digamos, para poder ver estas películas. Pero sí, ahí estoy completamente de acuerdo. No, por lo menos en los que nos dijeron fue como que el año más seco, ¿no? De, el año más sí, de, o sea, yo tanto, no no no había no tenía una gran favorita. Como sí, dices, sí, sí. Es, a lo mejor en el tema de actor y actriz sí había como más expectativa porque pues Will Smith era como el gran favorito porque Kristen claro. Stewart era yo según yo la gran favorita para mejor actriz, aunque no, no, no, no terminó no, ganando. Era, era Kristen, sí, exacto, Kristen Stewart, sí, porque ella ganó el BAFTA y otros premios se fue llevando. Bueno, BAFTA que es ingleses ¿no? Medio puede contar y Aunque a mí me gustó que ganara Jessica Chastain. yo, yo, yo le iba a ella. Sí, ¿y la viste, la de Tammy? No, pero me cae muy bien ella. No, esa es la de las pocas que me quedó de ver, y, y resulta que se lleva justamente de mejor actriz. Qué bueno por ella. Ahora, antes de, antes de hablar de los ganadores, eh, ya, ya tocaban el tema ahorita un poco, eh, Mario sobre todo, sí. que decía sobre los chistes que muy, muy bobos y demás. Eh, y ya hablando, eh, eh, ya entrando en materia y en el tema de los chistes, ¿qué tanto realmente estuvo mal Chris Rock y qué tanto realmente estuvo mal Will Smith? Pues, mira, te, yo les comenté el domingo, ¿no? Que veía muchas personas, qué bueno que ya no, muchas personas que al final apoyaban lo que había hecho, y creo que tú y yo llegamos a la conclusión, Alex, ¿no? Que al final sí se vieron mal los dos, ¿no? No podemos decir Ajá. nada más Chris Rock, porque uno sí, no manches, no te metas así de esa manera, con, con chistes, digamos, ¿no? Eh, es decir, más hacia alguien más, mejor contra Will Smith o algo así, y el otro no te... No, no reacciones así, menos en un momento en donde estamos hablando que estamos a punto tal vez de entrar en un, algo más serio a nivel mundial en cuanto a guerras y todo, ¿no? Y pues tú te haces aquí el machito, ¿no? Viendo a proteger a tu esposa y actúas de esa manera y, y al final pues te acabas viendo mal también, ¿no? Sí, hay creo que, personas que, creo que hay que separarlo un poco, o sea, dividirlo un poco en partes. Creo que uno, sí. pues sí, el chiste fue de mal gusto, pero... También siempre los chistes que hacen en estas ceremonias son chistes pesados. O sea, no, nunca son chistes así como, eh, como sin atacar a nadie. Siempre son como en los stand-up que las personas que están hasta el frente sentadas sí. son las que reciben como Usted todas decía, las pedradas Cuando ajá, la academia o sea, se volvió o permitió el roast, ¿no? Más que ajá. chistes y ya. Si sí, me sí, entiendo. está bien. O sea, a lo que bueno, me pero vuelto, no es que se haya vuelto o no es... No es que se haya vuelto no es que lo haya permitido, sino como dice Alex, siempre lo ha habido. La cultura gringa en sí es, roasting, eh, es ¿no? muy Uro fanática así. del roast. Le, le gusta sí, sí, sí. el roast a la cultura gringa. Ajá, entonces cuando ya vas como invitado y como nominado, que obviamente vas a estar hasta adelante, un poco sabes que pues estás un poco propenso a eso. Ok, entiendo. El chiste sí fue de mal gusto, sobre todo pensando que eh, su look se debe a un, a un tema médico y no nada más a que se quiso rapar. Ahora, ahora tendríamos que asumir que Chris Rock sabía eso y a lo mejor, a lo mejor no sabía y e hizo el chiste nada más al aire y le salió el tiro por la culata, ¿no? Pudiera ser también. Sí, sí, eh, sí. Fuera de eso, ok, sí, el chiste fue de mal gusto. Pero también viendo el video y viendo la repetición, que ya la hemos visto un millón de veces cuenta el chiste y Will Smith se caga de risa primero. Se caga de risa, exactamente. Hasta que ella lo o voltea sea, a ver con cara de... O, o no estaba pretingiendo nada". escuchar y nada más se hizo como el que estaba riendo, o realmente le dio risa y ya después dijo, ay no, mejor me hago como el machito, me paro, me paro al Exacto. escenario, y le doy un golpe y hago todo es un aquí drama. Y... Es entra, que aquí entran varias cosas. Primero, bueno, yo tengo una teoría, pero antes que eso, o sea, antes que mi teoría, eh, o sea, se supone por lo que han ido sacando porque pues ahorita el tema es ese que eran amigos incluso tienen fotos juntos y demás no son, son buenos amigos tanto Yada como Will como Chris Entonces, mi teoría es que o sea Chris quiso hacer la broma diciendo pues son mis amigos no es como que se vayan a ofender porque también el tema médico o sea Vamos sí, vaya, tener... no es como una enfermedad grave, ni mucho menos. Sí, no es como que es... se vaya a morir, no es como que tenga cáncer, no es como que... O sea, solo, solo tiene problemas de alopecia, cosa que tiene... Raúl tiene problemas de alopecia, Mario tiene problemas no, de alopecia, no, no. yo tengo problemas de alopecia. O sea, sí, tener una entrada ya es tener un problema de alopecia. Ah, vale, vale. Sí, vaya, tampoco es como el tema más sensible del mundo que digas... Sí, sí, mío, sí, vale. o sea, también, no es como que digas, ay, eh, se burló de su cáncer terminal, pues no, o sea, solamente... Solamente tiene problemas de alopecia y se decidió rapar, no es como que diga, o bueno, por lo menos eso bueno, dice pero, ella. a ver, espera, pero para una No, no espérame, espérame, eso Miguel. dice ella, porque esa fue su declaración, se me ha sí, caído un digo. poco el cabello y decidí raparme, eso es lo que dijo, no, o sea, si, si ella sale de mañana y dice, no, pues es que tengo cáncer terminal verde, pues lo hubieras dicho antes, pero, o, o, o bueno, entiendes el por qué se ofendió, pero también entiendes que pues nadie lo sabía porque ya no lo había dicho, ¿no? Y luego la otra es que justo, o sea, Will Smith se rió, se rió del chiste y fue hasta que Lupita Nyong'o, que estaba al lado, le susurró algo y volteó a ver a su esposa, que ya vi, y, y sí, la cara de su esposa obviamente fue de molestia, fue que ya dijo, oh mierda, y entonces se levantó y fue, y mi teoría es que Will Smith dijo, vamos a jugar, o sea, como que, como que Will me dijo, voy a responderle jugando, ¿sabes? Como para dar show. Como que vamos a seguir el juego. Y entonces se levantó y yo siento que ni siquiera le dio bien el golpe, yo siento que solo fue actuado. Porque también, si se hubiera enojado de verdad, Chris Rock no hubiera seguido hablando después. Y, y Chris Rock siguió hablando después y dijo, ¡oh, wow! me sacó la mierda este cabrón. Sí, pero ya... pues es que también él se quedó como en estado así como de shock, ¿no? Así como de qué diablos pasó y qué... cómo sí, pero, pero a... o sea, porque no. no estaba en el guión igual y no lo esperaba, pero no es como que se haya sacado de pedo y se haya sentido mal, sino que todavía hizo otro chiste de eso. O sea, todavía dijo, oh, oh vaya, Will Smith se pero, me sacó son... la mierda con ese golpe. Eh, entonces, yo siento que Will Smith se levantó como diciendo, vamos a dar show, vamos a seguirle el juego pero eh, pues ya cuando se sentó y todo ¿Y le se dio cuenta a de que, de que ah, le, le empezó pagó, a gritar ¿no? y cosí con cara como muy no, enojado señor, yo, y así. Señor, yo, yo, yo siento a... que se dio cuenta de que la regó, de que se pasó, de que rompió el código de conducta y eso y fue cuando ya se sintió mal y pidió disculpas. Pero en pero principio sí, no, yo, yo siento que no se enojó tanto. O sea, yo o sea, siento de... que estas cosas pasan, o sea, no vuelvo a lo que dije al principio, no son humanos también, a final de cuentas, o sea, yo, yo en lo personal siento que sí fue o sea totalmente real el asunto. O sea, yo, yo, yo siento que, que no, no hubo como ningún tipo de actuación en ningún momento. O sea, estas cosas pasan, o sea, es, a cualquiera le puede pasar este, y la prueba está en el... ¿Cómo se desahoga? no Desde el grito primero y después ya que pasa a dar su discurso. O sea, sí se sentía un Will Smith muy tenso, o sea... Este, que se lo fue acumulando quizá después del momento en el que hizo la, esta, esta agresión. Este, pero, pues, o sea, yo y el mismo Chris Rock, o sea, yo, yo siento que ninguno de los dos, o sea, fue la, una circunstancia que, que a cualquiera le puede pasar, este, que la puede perder por la razón que sea. Eh, y ni, ni bien ni mal los dos, o sea, Chris Rock, este... Pues, él mismo estuvo bien, yo creo, o sea, una reacción consecuente es, como que repuso no, bien. No o sea, no responder, como que se repuso bien, o sea, sí, mantuvo sí, la, la... Sí, mantuvo como el, la, ajá, la compostura. Sí, exacto, la compostura. Sí. Y, y hasta ahí yo lo dejaría, o sea, yo en realidad sí, sí, sí. No, no siento que pues, o sea como... Bueno, es que también esa es la otra, que el problema es que se hizo un mame, ¿sabes? Porque no sé, o sea. Es pues porque no pasa nada interesante en los Oscars y pasó esto. No, no, pero me refiero, o sea, por ejemplo, no, no es como la que esté muy. Dices tú. No, estoy, no es como que esté muy consciente de cómo sea la ley en Estados Unidos el 100%. Pero por ejemplo, en el estado de California no, no persiguen a los ladrones que roben menos de 100 dólares. O sea, es como si robaste 100 dólares en un best buy, no te van a perseguir, porque es muy poquito. Entonces, sí. el hecho de que después de la ceremonia. La, el departamento de policía de Los Ángeles lance un comunicado diciendo, ya estamos listos para tomar la declaración del afectado Chris Rock. Es como de, güey, solo le dio un golpe, no mames. ¿Quién va vale a que hicieron subir al tren? Por eso? Sí, exactamente. Exacto. exacto. Lo hicieron, lo hicieron y entonces, acá. como todo el mundo se empezó a subir al tren, se volvió más grave. Te aseguro que en la nota de Time, de, ay, le pueden quitar su Óscar a Will Smith, porque tengo entendido que Time fue el primero que, la, que sacó la nota en su portal, era mame. Pues subirse al claro, tren. en ningún Carrey, momento la academia dijo que le iban a quitar el Oscar, solamente no, dijeron que reprobaban la violencia y ya. Sí, sí entonces, ya, pero vaya, eso es, que... desde el momento en que sí, sí, todo el sí, mundo sí. se sube al mame y empieza a desinformar, que es, es una, tristemente es una práctica muy cada vez más común hoy en día, la desinformación, es que entonces todo el mundo empieza, ¿no? Ay, no, sí le pegó durísimo, no, sí... Will Smith es un hijo de puta, eh, fomenta la violencia, fomenta la guerra, y es como de güey, no, o sea, no. Ahora yo creo que sí incluso fue para, acertado la... Para, bueno, incluso para Jim Carrey que hoy declaró que para él Will Smith debería estar en la cárcel. Sí, la sí, sí, sí. Jim, Jim Carrey, Carrey también se supermamó Es justo su lo de... que está diciendo Miguel, o sea, es sí, sí, justo sí. lo que está diciendo el tren del mame, o sea, Jim Carrey ni siquiera está ahí que chingados tiene que andar opinando. Sí, sí, eso sí, totalmente sí, eso sí. Y nomás bueno, más quiero acabar de este tema Recuerden que la alopecia, pues bueno No tener cabello, es muy distinto para los hombres Que para las mujeres Sí, no, claro, o sea, pero, pero ese vaya lado al también final... Hay que recordarlo, ¿vale? Sí, sí, sí, vale. pero vaya al final o sea Mira la mierda, sí fue... la igual... aquí hay igualdad Anda, la igualdad todo. <risa> O sea, fue un chiste no, de mal gusto Pero tampoco fue el chiste más ofensivo que te puedas imaginar En la vida, ¿no? Eso no, no. Eso. Sí, sí, sí. Fue de, fue de mal gusto, pero también eh, hay que tener en cuenta que, que no es la primera vez, ¿no? O sea, y de eso se trata. O sea, al final, creo que fue acertado que Will Smith sacara su disculpa y, y se disculpara con Chris Rock y demás, porque aunque el chiste haya sido de mal gusto, pues sí, la reacción definitivamente fue mucho más de lo que, de lo que ameritaba, ¿no? Y creo que... Yo creo que Will Smith ya iba como con la idea de hacer de drama, de hacer teatro, porque también su discurso de agradecimiento a la hora de que ganó el Oscar, también Ay, fue una novela. No manches. También fue una novela, o sea, es que que no, hasta tal vez él no está bien, ¿no? Digo, no sé. No sé, pero, o sea, pero se veía en el discurso, fuera de que, de que lloró y lo que, y, lo, y lo que sea, a mí me parecía o me daba la impresión de que hacía hasta pausas como para intentar llorar más. ¿Sabes? Como estoy intentando llorar para que sea más dramático mi para discurso. Para que no le hiciera nada. Yo, yo, yo, yo sí me quedo con que estaba muy tenso. A final de cuentas, estas cosas no se pueden controlar. O sea, por muy por muy actor que seas, o sea, la, la verdad es que estás en un momento real. No estás no estás grabando, una filmando una película, o sea... ...yo sí siento que no, no, o sea, no se controlan esas cosas. Sí, se salió de control. Yo no lo vi y, como y... el rey Richard, ¿no? actuó igualito sí. que el Exacto. rey Exacto, su discurso fue su actuación del rey Richard. Sí, sí, sí. Y, y las cosas que dijo, es lo que es por lo que yo digo que, que quería hacer como teatrito. Dios me llamó a mí para proteger a la gente y no sé Exacto. qué. Ay, no, Ese era el o sea, rey perdón, era pero no exageres, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Por eso digo, es que es lo que te son... digo, o sea, yo siento que se levantó queriendo seguir el, seguir el juego... Dijo, ay, le voy a dar un golpe ahí como. Sí, no le salió. Y, y, y sí, lo que dice Mario de la atención es, es 100% cierto. O sea, del es momento que... en que sucedió esto, a que le dieron el premio, tuvo 15 conversaciones con su publicista en los cortes comerciales. Claro, Porque es a lo que iba. Es a lo que iba. Tema. O sea, yo creo que dijo, vamos a seguir el juego, vamos a dar show. Se levantó, le da el golpe, no le sale, se van a corte. Y, yo, y en el hay una imagen, ¿no? De que en el corte Denzel Washington se acerca a abrazarlo de sí. los hombros y decirle, sí, güey, decirle, ¿qué te, sí, te pasa? Cálmate, ¿no? No, sí, sí, y entonces, sí. imagínate en el corte que haya llegado uno de la academia así como de Will Smith, te mamaste, güey, te vamos a quitar tu Oscar. <risa> o, o que haya llegado Anthony Hopkins y le hubiera dicho, no seas mamón, güey, te mamaste, güey. Es tu noche, ¿cómo haces eso? Denzel Washington, su publicista, sus hijos, su esposa. O sea, Imagínate todo lo que le llovió en los cortes o sea, yo creo que para el momento en que subió a recibir su premio, y que aparte toda la ceremonia ya giró en torno a eso, entonces... Sí, ya era un estaba un de nervios, ¿no? Ya. Sí, yo creo que ya fue como de verga, ¿cómo arreglo esto? ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo arreglo esto? ¡Ah, soy actor! Voy a actuar, ¿sabes? O sea, yo creo que ya fue eso, ya, ya, ya, ya no supo qué hacer e intentó arreglarlo de la peor manera. Sí, sí, sí. Sí, estaba tenso, estaba tenso ya después, sí, sí, sí. Como, como dice Mario. Y ya sabemos, ¿no? Lo que pasa cuando combinas como tu peor momento con el mejor en la misma noche, pues eso acaba siendo, ¿no? Choca como los de... protones y los sí, neutrones. Sí sí sí. <risa> sí, sí, sí. Oye, pero ya volviendo pero, un poco a la, a la ceremonia. De lo bueno. sí, eh, y, y, y hablando nada más como de algunos algunos premios destacados, que siento yo que, que me, que y me hicieron robados. Y robados, ¿no? no. Y robados, y dices, bueno, no, el robado. premio... El premio Encanto, mejor Encanto. película animada sí, sí, sí, sí siento yo que, que ¿Cómo se lo pudo ganar Encanto? O sea, de las sí, películas no. de Disney De las más recientes, es de las peores que yo le recuerdo Sí, no, no, totalmente No totalmente. tiene historia es, es totalmente. Pues mira, yo, yo siento que esta edición De los Oscars fue como una edición Especial de nuestro programa de la semana pasada De errores en los Oscars <risa> Yo creo que ningún premio fue justo o casi ninguno, ¿sabes? Y en el caso de Encanto Pues mira es que yo siento que era obvio que le iba a ganar, ¿sabes? Pero, pero no, que... no, no veníamos hablando de, de lo Ajá. bien que había sido recibida, por ejemplo, la lo, de Mitchell, Mitchell contra las máquinas. Ah, eh, no, no, no, no. estoy diciendo que sea un ganador justo. No, no, no yo sé, yo sé. Pero yo pero creo que estaba pero cantadísimo. Yo, pero que yo, se yo, es dar. que yo no lo veía tan cantado. O sea, sí, sí, por más que fue muy popular, y no entiendo sí, por qué, no. pero, ah, la película, no, no, no es muy buena. Este, de verdad sí me brincó que, que se lo ganara, porque la película, pensando, no tiene historia. Literales, tienen poderes porque tienen poderes y ya, y de repente pierden sus poderes y de repente los vuelven a tener y ya. Y los chistes, Pero las canciones, aquí, todo Nada memorable, nada, ¿no? Aquí a mí sí me gustaría retomar un poquito lo que hablábamos la semana pasada de, de cómo veíamos, ¿no? O sea, estos errores que se, comet, se han cometido en los Oscars en su historia. O sea, yo, yo sí tomo el tema de Coda, o sea, yo la acabo de ver ayer, o sea, este, y, y debo decir que sí me gustó la película, sí, es una historia bien contada, o sea, el mismo al mismo Herbert le dan un papel que ahora sí vale la pena, que ahora que no, a pesar de que no actúa nada prácticamente, pero le dan un papel este, que sí vale la pena, o sea, para los que lo están criticando porque tuvo un papel muy menor, o sea, la verdad, es, este, valdría No, fue tan menor, pues un personaje no principal, pero importante. Eh, Impulsa este, porque en esta ocasión sí es diferente para Derbez, pero o sea, no actúa nada, no le quita eso hasta que, que no actúa nada, la verdad Sí, se le puesto de actor de parto no, ahí sí, ya. pero ya viendo ya a lo que iba este, con mi comentario o sea, en un sentido general o sea, Coda, ya viéndola o sea, sí puede inferir inferir uno por qué se la dieron o sea, la verdad es una historia bueno, pero, pero, bueno, bueno, o sea, sí pero espérame, espérame, espérame, o sea, porque ese también es un tema del que vamos a hablar pero nada más para terminar, lo de encanto y lo de la. O sea, lo de The Mitchells vs. The Machine es una muy buena película. Tiene un estilo de animación interesante, diferente. Pero la razón por la que se lo dieron encanto y por la razón por la que siempre gana Disney Animations o, o Disney Pixar es porque estéticamente la animación siempre va a ser la mejor. ¿sabes? O sea, yo sé que no están de acuerdo, que no es no están premiando el estilo de animación, sino la mejor película en general animada, pero o sea, no me puedes decir que los detalles de los cabellos de, de Mirabel y de toda su familia y, y, y todo esto, los es granos la pastilla, de arena sí, bueno, ¿no? en, la, sí, en sí, el sí. cuarto de Bruno y demás. Sí, sí. Eso no lo ves en ninguna otra película. Sí, pero es entonces es que, que hagan un encantado. premio técnico a la animación. Sí, exacto. ¿no? Pero, pues bueno, no puedes se... hacer eso porque siempre lo va a ganar Pixar Sería como el, el Oscar de Pixar Pues por eso, ah, ya la, lo decíamos animada. la semana pasada La categoría, el Pixar de esta, de este año Se lo ganó Las películas <ríe> que salieron Pero bueno Mario, ya sabes ya sabes qué siento yo Cada vez que quiero dar las noticias y Miguel regresa con el tema De hace media <risa> No, pues es que también, no habíamos acabado bien, el tema de, de, de, de la película animada Pero está bien, hablemos eso fue como de, de, de Espérame, espérame, espérame eh, eh, eso, Faltó no. decir de esto, ¿no? Pero ahora sí, volviendo a Coda y a Mejor Película Adelante. O sea, yo una vez sí quería comentar esto, o sea, de que viendo ya la película, pues o sea, así puedes inferir como espectador, ya tomando como referente el, los pasados de, entregas pasadas de los Oscars, ¿por qué ganó. O sea, sí, esta historia. Está muy interesante. O sea, el, el factor de los sordos, ¿no? Este, y, y el contexto no que engloba eso. Está bien resuelta a nivel guión. Eh, si sí le doy ese mérito. Pero pues, o sea, el tono de la historia, pues, o sea, ya analizando las otras nominadas, este... Eh, o sea, yo sí diría ya... No es este, épica. Era, era como cantado de alguna manera, no o sea, sí. yo, yo no lo diría cantado, yo la verdad no me imaginé que se le iba a ganar, aunque sí, o sea, vaya, es muy claro que, como mencionábamos igual hace una semana, la, los Óscares tienden, tienden a ser tendenciosos, valga la redundancia... Eh, y vaya, la película inclusiva de, los, de, la, de la familia sorda y demás, pues ya lleva como ventajita, ¿no? Eh, ahora, ya lo, de, lo, lo decía el mismo Raúl, no es que la película sea mala, sino que a lo mejor las otras nominados eran más meritorios al, al Oscar de Mejor Película. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Power of the Dog... Tiene cinematografía al final que Algo que para mí, o sea, Coda sí tiene sus cosas Pero al final todo está como... Bueno, pero el bonito. premio a cinematografía es otro sí. Y ese lo ganó Dune, ese ni siquiera lo ganó Power sí. of the Dog No, y no, aparte por Para Power of the Dog comparado, aunque, comparado. Es una película Con una sustancia como mucho más Incómoda, o sea, algo en lo que La academia no se mete tanto No se bueno, pues está nominada, Si la nominaron, pues ya está y, y ganó mejor directora Sí, pero Pulp Fiction también fue nominada y no ganó o sea, aquí lo, lo que dice Mario es muy cierto, o sea, la fórmula, ahora sí que la tendencia de la academia, como dices tú, Alex, siempre es que, es, o sea, la película tiene que ser, te, te tiene que tocar fibras, así, llegar al corazón, de con algo heroico, o con algo como de viniendo desde abajo, sobresaliendo para dar un mensaje de positivo, y, y tiene que ser pues, inclusiva, y tiene que... Pues no, porque si no, no diferente. hubiera ganado Joker... Es lo que les digo, entonces, ¿quién califica? Joker nunca ha ganado. Joker claro nunca sí, ha ganado. ¿Mejor película? Joker no, la ganó no ganó mejor película. ¿Cómo no? Ganó mejor actor. Pero no ganó <risa> mejor ha vivido engañado no? director, los últimos tres ¿no? años. Joker no ganó mejor ah, sí, película. Claro, ganó no. Parásitos, es verdad. Es verdad. <risa> Perdón, director, director. Sí, sí, sí. Este, no, o sea, es tiene, verdad, tiene, es tiene esta fórmula eh, inclu de la inclusión y del supermercado. Superación y demás. Y pues sí, la verdad es que ahí eh, Koda tenía un poco de ventaja, ¿no? Por ahí escuché que alguna, algunas personas decían, es que tenían la oportunidad de que ganara Doom y, sí, y, sí. y ganar a un, un blockbuster. Dune es exactamente lo mismo que, que la original, solamente que con más colorcitos ah, y más bonita. Bueno, más por eso ganó Cinematografía, ganó el que tenía que ganar. Sí, ganó lo que tenía no, que ganar, no, no, no tenía para ganar mejor. Es la única película, que se tomó en, pedo, en serio los Oscars, pero bueno, como no tenía mudos ni nada. Ahora, King Richard claro. tenía bastantes elementos de la fórmula Oscar, de la fórmula de la Academia, Sí, sí, sí. pero... Tal vez eran demasiados ah. elementos. Tal vez eran demasiados <risa> elementos, exacto. O sea, tal muy vez obvios, ¿no? No, Tal vez era, Ajá, exacto. Tal vez era demasiado la película que debería ganar. ¿Qué tal como... que iba a ganar? Pero por lo que pasó, se lo quitaron. ¿Qué tal? No, nah, pues no, pues <risa> entonces se lo habrían quitado a Will Smith. Oye, pero a ver, tampoco le <risa> quitemos Ese para mí mérito. Otro a... error, eh? Para mí, Will Smith no debe haber ganado mejor actor. Tampo tampoco le quitemos mérito a la película como tal, porque, porque dirigir a un cast de personas eh, sordas, tampoco ha de ser nada fácil. Y la verdad es que todos Ajá, lo hacen muy bien. Pero ganó a y el mejor actor... director. No, no, no, pues sí, está bien. O sea, está bien, o sea, vaya, me refiero a, a que el producto final de la película sí es bastante bueno. Eh, sí sí tiene cosas muy interesantes, como el hecho de que el elenco sea, eh, sí sean personas que son sordas realmente. Eh, la historia está, está padre, como decía Mario, está, está también... Bien resuelta. No puedo yo eh, compararlo con todas las demás nominadas porque yo vi muy poquitas. Yo realmente vi la de Coda, vi Dune, vi West Side Story y ay, ya ni me acuerdo cuál otra estaba nominada. West o sea, Side no Story, la... otra que imposible. O sea, si ganaba iba a ser una ofensa, ¿sabes? O sea, era sí. era era simple, era un La La Land 2, ¿sabes? O un musical es más. A mí sí me gustó mucho West Side Story, aunque sí sé, o sea, por cosas que vi y demás... Que esa sí realmente es muy igual a la original. O sea, realmente es muy respetuosa de la película original. Entonces ahí también como que ah, quién sabe si, si lo merecía. Pero ya pensándolo, por lo menos de las que yo sí vi, la de Coda no, no me hace tanto ruido que haya ganado. Sí se me hace una muy buena película y probablemente es la que más me ha gustado de las que vi. No, no las no, he visto todas. No viste El Callejón de las Almas, ¿verdad? No, no la viste. O sea, yo, yo, yo digo ruido de que no sea merecedora ruido por, porque estaba cantando Porque no lo escuchan. <risa> estaba cantadísima. <risa> para, para, para mi gusto. O sea, sí, sí estaba muy cantada. No Ahora, fuera de si lo mereció o no lo mereció, fue un golpe duro para Netflix, ¿eh? Porque Netflix sí. tiene ya varios años eh, esforzándose mucho por tener este, la, eh, la película que finalmente le dé el Oscar a Mejor Película. Y eh, Apple TV Plus, que tiene menos tiempo en el mercado, se convirtió en el primer servicio de streaming que ya ganó el galardón a Mejor Película en los Oscars. Entonces, eso para Netflix ha de haber sido un golpe duro. Sí, no, no, totalmente. Bueno, todavía tienen el soporte del irlandés hasta cierto punto. No o sea, un hit, fue una película este, de peso en su, en hace tres años. Este... Pero no ganó. No ganó, sí, pero, que decir, pero no ganó. O sea, lo, o sea, es lo que digo, que Netflix estaba apostándole duro a las películas que, que piensa que pueden ganar el Oscar y, sí. y no le han dado... Y llega a un servicio que es mucho más nuevo, y en dos años sí, sí, que tiene de haber salido, ya ganó el Oscar a mejor película, que supongo que Sí, sí. Que... yo creo que sí pudo haber sido un golpe duro en el sentido de. Eh, pues que le han invertido varo, ¿no? Y, y lo han buscado y nomás no se les da. Pero bueno. Yo creo que los ejecutivos de Netflix están en su pronto, oficina pronto. diciendo, se nos va a dar. Estaba ¿sabes? Don o sea, Luke Sí, seguramente. Don Luke estaba ahí. Don Lucop era también buen candidato. Esa ya se me olvidó. Y esta eh, también me gustó mucho. A mí lo único que no me gustó de Don Luke es Andrew Garfield. Siento eh, que Andrew Garfield... Pero el, ¿Sí es Andrew ¿el Garfield, en Don ¿no? Luke Up? No, sí. ¿No? Gabriel, Jerry Ferlora, No, no. ¿les estoy confundiendo sí, entonces. con tic tic Boom? Tal vez. No, no, no, no con Tic-Tic-Boom. La que ganó, yo sí ¿cuál es? ¿Ella, esa, todo sí. sobre eh, Pena Cosa, ¿no? Faye. Ah, sí, los Faye. ojos de Tammy. Ah, ah en esa sale Andrew Garfield también. Y sí, no me convenció ah, su actuación. Pero no a, está, mí, a mí, por ejemplo, Andrew por Garfield, que estaba nominado a Mejor Actor por Tic-Tic-Boom, a mí esa nominación se me hizo también sí. como no tenía por qué bueno. existir. O sea, su, su actuación en Tick, Tick, Boom es igualita a todas sus actuaciones en todas sus películas. Siempre así como muy angustiado y muy aceleradito y ya. Esa es toda sí. su gran actuación. Es que él es así. Sí, sí, sí. Como su Spider-Man. Ay, sí, ya voy. Vamos para acá. Oiga, Benedict Comeback Combeck, ¿no? estuvo nominado, ¿verdad? Sí, estaba nominado para Mejor ah, Actor. Para Mejor Actor. Porque mejor actor. vi El Poder del Perro y la verdad es... sí. O sea, yo nunca le creí ah. Mario que era, era era Sherlock Holmes en el oeste no nunca le no, creí o sea yo, yo o hacker. sea la verdad o sea y esta película ¿Sí? en general está pero fíjate que ahí o sea tú dices nunca le creí pero ah. veías a Benedict Cumberbatch o sea por ejemplo veías al Doctor Strange porque a mí eso es lo que yo me ah, refiero con Strange, con, no. con Andrew Garfield o sea Andrew Garfield en la de los ojos de Tammy yo no veía o sea por ejemplo mmm, no el pingüino Spider, de Colin Farrell. Tú no ves Ajá. a Colin Farrell interpretando al pingüino, tú ves al pingüino, sí. ¿sabes? Sí, exacto. En cambio, en esta película de los ojos de a mí, yo veía a Andrew Garfield interpretando a un señor mayor. Eh, en Will Smith, con, con Ray, yo veía a Will Smith interpretando a Ray Richard, no veía a Ray Richard. Sí. Sí. No, yo sí. no creo que sea el mejor ejemplo, o sea, yo sí, bueno, no veía a Ray Richard porque yo no lo conocía hasta antes de ver la película, pero yo no veía a Will Smith. O sea, ahí sí, ahí sí siento que lo Yo hizo. Yo sí bien. veía mucho a Will Smith, ¿sabes? El caso de Colin Farrell, pues tampoco es tan... Eh, es este, como un buen punto de referencia porque ahí sí ves al pingüino, lo hace muy bien, pero también está tan caracterizado que aunque no, aunque no vieras la actuación, aunque además ves una foto, no ves a Colin Farrell. Sí, pero es que sí se nota, ¿sabes? O sea, sí se nota cuando, cuando es una actuación que, que dices... Esa persona nunca la he visto en mi vida. Es la persona, de, es el papel. Y cuando estás viendo al actor interpretando, es como lo que pasa con Johnny Depp, por ejemplo. Ah, bueno, ahí sí siempre ves a Johnny Depp. A eso me refiero. Sí. No siempre, pero le pasó. Bueno, a ahí, pero ahí sí fue el, el, la, la diferencia en el discurso de Will Smith. No ves a Will Smith. Ves a Will Smith interpretando a, a Richard. Sí, sí, sí. <ríe> eso sí. Algo, algo eso que, sí. A mí, eh, que yo sí quería comentar sobre la ceremonia, es la parte del In Memoriam, ¿no? El, esta clásica el clásico segmento en el que recuerdan a, la, a las personas de la industria que, muri que fallecieron en el año. A mí no me gustó el, el enfoque que le dieron. Porque gracioso, quisieron hacerlo como, como más dinámico, como upbeat, y, lo, y le pusieron música en vivo y además a, a un grupo de personas bailando en ese momento. Es que, que, creo fue que le un quitan funeral. Espera, Alex, es que fue un funeral tipo... Eh, ¿Cómo se llaman estos que casan? Gospel. Fue un funeral tipo gospel. Si tú vas a las iglesias de estos tipo de, de, pues de lugares, ¿no? Así son, o sea, la alegría se lleva así, como una... Sí, cristiana, sí. ¿no? Como Una banda Vaya, cristiana. Vaya, o sea, la, la idea detrás no me parece mal, lo que me pareció mal fue la ejecución, porque al final teniendo a estas personas bailando ahí en vivo, pues la atención se va hacia ellas, no hacia lo sí. que está pasando en la pantalla y hacia las personas que están queriendo rendirlo, ¿no? Incluso al final, eh, la pantalla que estaba bastante baja... Eh, pues estas, las personas tapaban a las personas, a los eh, a los honorados, eh, que estaban honrados, eh, que estaban al, hasta abajo de la pantalla. O sea, no se veían porque estaban estas personas enfrente. ¿Me explico? Entonces, bueno, sí. es que ahí yo siento que el error no es tanto el cómo lo hayan presentado, que a mí la verdad no me causó ningún ruido. Eh, no lo veo mal. Pero sí, eh, pues normalmente ponen. La, la misma presentación que se está viendo ahí en el... lo ponen en la, en, en la transmisión televisiva. Sí. Y en esta ocasión la, no, no la pusieron y nada lo más... Ponían la, lo, lo ponían, ponían a, a cachos. Lo ponían a cachos y luego ponían la toma de lejos y salía es que alguien y decía algo hablando de las personas, Ajá, salía alguien diciendo algo de las personas. Eso y, también y, me, sal, me pareció Eury. raro. Me, no me pareció tan bien eso tampoco porque sale, por ejemplo, Bill Murray hablando de Ivan Reitman, ¿no? que fue el director sí. de Casa Fantasmas. Y sale Jamie Lee Cortis hablando de Betty White, que entendemos que, bueno, Betty White es una gran personalidad, Ivan Reitman igual, pero eso a mí me hace como pensar que, ok, es muy importante Betty White, no es tan importante Juanito Pérez, el de los cables que también ponen en la presentación, pero no le dan la misma importancia. Yo, yo siento que ahí a todo, todos deberían salir con la misma importancia, el mismo tiempo en pantalla, el mismo tiempo que aparezca su nombre, y no que a unos los hagan más que a otros. Esa es mi ah, opinión ah, personal. Eh, aquí no no, no a sé con lados. ustedes que, que, que haya sido más bien como un intento fallido de como querer aligerar la tensión de lo que había pasado recién con lo de Will Smith. O sea, no, porque no, todo no, estaba en, guión, sí está no, en no, guión, no fue improvisado. No, no, no fue improvisado. fíjate que yo ahí sí difiero un poco contigo, Alex, porque primero... Es un momento que poca gente ve completo, ¿sabes? O sea, bueno, en mi experiencia, ese momento en que ponen el, el memorial eh, es cuando te paras al baño, te paras por refresco <risa> y solamente ¿Por qué? le prestas Para eso atención... Hay comerciales. Le prestas atención a, a, a, a, la, bueno. a la personalidad importante, ¿sabes? No, no le prestas atención al de los cables. ¿sabes? Sí, sí, o sea, lo entiendo bien. espera, espera. Espérame, a lo que voy es... Estoy de acuerdo en que todos son importantes por igual, o sea, eso, eso no, no lo pongo en duda. Pero yo no, yo no lo veo como que le hayan restado importancia al de los cables y le hayan dado más importancia a Betty White. Yo siento que por es un Carmen reconocimiento Salinas. también a su carrera, ¿sabes? Porque, pues, si es como de, ah, falleció el de los cables, que pues jaló cables por 25 años, qué chingón. Pero Betty White, pues, marcó época y, y, y fue una gran estrella, entonces... Yo siento que es más un reconocimiento a su carrera y no a su persona, ¿sabes? O sea, no que sea más persona que la otra, pero sí tuvo más sí, carrera sí, que la otra. Sí, entiendo lo de las jerarquías. Sí. Uh, pues sí, o sea, bueno, te, te digo, esa más bien es una impresión mía, o sea, yo siento que, que todos deberían tener la misma importancia dentro de esa presentación, pero entiendo también tu, tu punto. O sea, lo que sí se me hizo raro, o oh, hasta oh, chistoso, es que no, por, por un lado no apareció Bob Saget, que no, no, no sé se por qué, se no sé ese. Bob Saget es el de, el de Full House, el papá dejado de dejado Major Mother, que murió hace poquito. Sí. Eh, no apareció pues por es un que lado... Yo creo él. que ni en la Academia lo conocen. Eh, él no apareció, que es una persona muy famosa que Miguel no conoce y por eso él piensa que nadie lo conoce. En la pero Academia no, tampoco, porque no apareció. Creo que es muy bueno, se me hizo chistoso que no apareciera él, pero sí viéramos a Carmen Salinas, además con un fondo azul así como si era Mufasa en el cielo, viéndonos este, desde arriba. Eso, eso, eso me pareció algo hilarante. Pues eh, es la mejor foto que encontré que quería. Oye, pero pregunta, ¿Carmen Salinas en algún momento eh, actuó en algo para Hollywood o algo? No sé, hasta el lado que yo me pregunté, era miembro de la academia, no sé si a lo mejor haya salido en alguna película, porque pues también tiene una carrera muy muy larga, No, no, yo no me voy tan atrás. Claro, tiene una carrera muy larga y es una gran personalidad, pero local, ¿sabes? Por eso pregunto si, si llegó a trascender o, a, sí, Carmen, o a, sí, a hacer algo... Eh... Se seguramente sí, pues como Cantinflas, ¿no? Cantinflas también estuvo en, sí. en, los, en unos Óscares. Sí, o sea, pero Carmen... O sea, a lo Martín mejor no es algo que, que tengamos presentes nosotros porque no nos tocó, pero, pero seguramente sí tuvo ahí alguna participación en algún momento. Aquí, por ejemplo, Octavio nos está preguntando qué, qué opinamos sobre que la historia original de la familia belier que es esta familia eh, sorda, no haya, no haya ganado, a pesar de también estar... Ah, no, perdón, no, no, no, es, no es la de la familia sorda, perdón, este eh, eh, que estuvo nominada, salió en... Eh, Yo no perdón, sé No estás... Perdón, es que, estás, no, no sé perdón, es que me leyendo. confundí con los comentarios que está Nos pregunta Octavio qué opinamos de que la historia original de la familia Belier no haya ganado, a pesar de estar nominado en varias este, ternas importantes. Pero es un poco como lo que comentaban hace un ratito, ¿no? Sí los nominan, eh, pero a lo mejor no dan el paso a darles el galardón de algunas eh, películas, sí, sí, ¿no? Sí. Ya que nos están respondiendo, eh, Carmencita efectivamente salió en Hombre en Llamas. Okay. es verdad salió en esa de Denzel Washington. No, pero digo sí, sí. Independiente, independientemente de si haya salido o no en alguna película de Hollywood, o ¿sí? O sea, digo, yo no creo que haya estado mal, o sea, estuvo bien, o sea, no sé. No, no digo no, que esté mal. No, no está mal, Solo solamente me, causó me, me surgió esa duda desde que lo vi, porque cuando lo estábamos viendo hasta pusimos en el en, tra, en el backstage, ¿no? De ah, salió Carmen Salinas, qué loco. Y, sí. y justo hasta aquí en mi casa fue como de ¿habrá salido en alguna de Hollywood o algo? porque la considero una personalidad más local, sabes? Sí, claro, no, local, tan... no. Sí, no, o sea, no es que no es que esté mal, sino que la academia normalmente reconoce a personas que son miembros de la academia. Entonces, por eso yo me preguntaba si ella era miembro de la academia, ¿no? O sea, sí, o si sea, había salido sí, sí, en películas eh, que la academia considerara, porque no pasan en los, en los in Memoriam no a todos los actores mexicanos que se mueren. Sí, no, no, no. no, no o sea, Yo sí. lo digo también porque sí recuerdo que algunas otras ediciones, este luego de repente, sí llegan a recordar, así como figuras internacionales, o así sea, si sí me llega como sí, eso, sí. eso sí. De... Pero entonces, a mí también, Alex, estoy con. Bueno, si estuvo Kobe Bryant, que no estuviera Carmelita Salinas. No, bueno. Pues Para... No estuvo Bob Saget, eh, es lo que yo no entiendo. Sí, Bob Saget, tal vez lo tienen cancelado, Alex, quién sabe, por alguna razón. Eh, yo también estoy contigo, Alex. A mí tampoco me gustó mucho la temática. Digo, no tiene que ser a fuerzas cortarnos las venas, pero siento que la parte, por ejemplo, hace poquito que cantó Billie Eilish en el Memorial, se me hizo a mí muy lindo ese momento, ¿no? Al final es eh, acompañado, pues, de, ah, de personas que ya no, no, están, no me menciones a Billie Eilish. Ah, y por también favor. ahí tenemos un punto lo saco. peor de la noche eh, sin lugar no, a dudas. No, no, no. Por segundo finísimo, año consecutivo, Oscar. porque ya hace un año Billie Eilish había cantado en el inmemorial y fue aburridísimo. Por segundo año consecutivo, lo peor de la noche fue Billie Eilish, sin duda. Lo dice quien tiene boletos para ir a ver a Bad Bunny. ¿Cómo te atreves a, a decir eso de Billie Eilish? Ah, ponen... Pues porque me gusta no, el desmadre no, no, no. y la peda, güey, pero no quiero o Ah, sea, claro, pero... a Billie Eilish también, eso no, no es. mala no cantante. Y quítate que sea Billie Eilish o no, la canción. Malísima, buenísima. malísima. Canción, no, sé, no, sé, no sé de dónde sacas buenísima. que es mala. Bueno, no, a ver, a ver, a ver, hay que aclarar. Es la mejorcita de las últimas canciones de, de James Bond. Eso sí, o sea, no es peor que Skyfall, ni <risa> sí, o sea, de pedo. No Skyfall es una aberración comparada con, con no, la de Billie no, Eilish. No, yo hice de Adele. No, bueno. Pero, pero, pero, no, es que el estilo de Billie Eilish tampoco es como que digas, wow, qué buena canción, eh. Fue mil veces mejor la, la canción de Bruno con Luis Fonsi y Becky G que con Tabilia sí. Eilish. No, no claro. le la, la, la última buena canción de, la, de los Scores de Bond. Fue la que hizo Radiohead, que no fue este, la original. No, bueno. La después... podemos poner chupe cuando Mario diga Radiohead. Muy bien, Mario. Ay, Mario. <risa> No, sí no, pues al final Las últimas tres películas de, de 007 han ganado el premio De mejor canción original Que también eh, siento que las tres canciones Tanto la de No Time to Die como la de The eh, Writings on the Wall está. de Sam Smith Y la de Skyfall Se parecen, o sea, son como el mismo estilo De canción Es, ¿no? pues un, sí, estilo, porque es. es un estilo lúgubre, feo Aburrido Pues así eran las, uh, así eran las películas de este James Bond Eran más lúgubre, más Real, más como de misterio, como oscuro, está muy bien, va muy bien, muy ad hoc con las tajas de Eso, eso yo jamás lo he entendido, o sea, no, no es que me des, disguste, pero nunca he entendido esta mezcla, o sea, ¿por qué James Bond tiene esos intros psicodélicos así como super. Ese es su estilo, siempre ha sido. Pero, ajá, pero nunca lo he entendido, o sea, no, no encuentro la relación entre ese caleidoscopio psicodélico eh, de empezó balas. Empezó a y transmitirse en la de época del auge de las drogas Con el pedo de... No se ha entendido o sea, se esta relación. Nunca eso no, fue muy qué? frecuente en los de Bond de los 70, sobre todo. Sí. Estamos sí. en el boom de las... Eh, drogas psicológicas, entonces le iban a... Poner pero, o sea, pero bueno, tienes razón, o sea, no, no es peor que Skyfall si puedo escuchar la canción de Billie Eilish y, y, y, y, sin, sin odiarla tanto. Ah, cálmate. No, bueno. Pero no la era, mejor mejor la, no era la mejor canción. No era la mejor canción. Nah, no, bueno, ya. ya eh, cortamos. Cortamos. Sí, no, por lo corto y ahorita me va a volver a hablar de hace rato de Encanto. <risa> de Luis Ponsi, no más. Ah, bueno, ya, o sea, para cerrar el tema de los Óscares, pues ya, eh, conclusión en general, rápido, en una oración, Raúl, lo ¿qué mejor. te parecieron? ¿Qué, qué te parecieron? ¿Yo, yo, ¿Qué? yo? Sí, sí. Para mí lo mejor, mi, mi parte favorita es ver a Uma Thurman y a John Travolta bailando. De hecho, mi mamá no lo reconoció porque nunca lo había visto sin cabello a John Travolta. <risa> y le digo, Creo que mi mamá también comentó sobre o sea, la última sí, packaging? vez que yo vi a John vampiro? Travolta en un video cantando con nieto Newton-John en un concierto en vivo, John Travolta se veía como Robert De Niro cuando salió así jodidísimo, y en este salió... parecía la roca, pinche John Travolta. Bueno, yo a De Niro lo vi lo vi mucho con mucho más porte que al Pachino, que parece un espantapájaros. Al es, sí. le lleva su cabello, sí, no mames. <ríe> Bueno, sí, es para mí lo mejor es como. Fiction, sí, ¿no? sí, sí, ese es sí, estilo, sí, ese es el estilo. Ese es el estilo. Sí, para mí eso fue, Alex. Eso fue lo mejor. Para, sí, para justo mí, eso que nos comenta Tavi, Hubo, hubo Mario, reencuentros memorables. Sí, sí, Tú, sí. Mario, lo, lo que, para ya, ti, Mario, tu conclusión. No. En una oración, en una oración. Yo diría que decadentes en el sentido de que no se, no se, no se han procurado como una premiación. Este, o sea, sería. Entendiendo que o sea, ser serio no, no no está peleado con que tú puedas ser entretenido para ofrecer un buen show, o sea, que, que puedas convencer a una audiencia de que sigue siendo vigente como una entrega importante de premios de cine, ¿no? O sea, este, creo yo. Está cabrón tu, tu, tu, tu oración, ¿eh? Gran oración. Sí, es, es, es un apóstol. A ver, tú, A ver, en un renglón en un renglón sí, los reencuentros los reencuentros memorables de, de, de, de los homenajes a las películas pasadas, creo que fue lo mejor a mí en general sí me gustaron creo que para los que a los que nos gusta ver la ceremonia de los Óscares, pues, estuvo bien, estuvo igual que siempre, al, al nivel de siempre, con, cosas, con momentos memorables como los, los reencuentros los, los homenajes a 007 eh, la, los números musicales en general me pareció bien como siempre, para quienes nos gusta para quien no disfruta este tipo de eventos pues obviamente, como siempre sería un evento aburrido Sí, sí, sí, evento aburrido Oye, pregunta, el año pasado no fue en el Kodak, ¿verdad? Por lo del COVID y eso No, fue como en diferentes locaciones y el año pasado sí estuvo horrible ¿Y este año sí, sí ya sí. fue, ya era el Kodak? Porque al principio sí. no lo reconocí por como sí, le cambiaron la, la, la parte hasta de abajo, la, la, sí. le, le quitaron algunas, algunas bancas y pusieron estas como salitas, pero sí fue el. Bueno, ya es el Dolby. Sí, fíjate, es, ya, está como es. reducido, ya es el Dolby. Ajá, ya está como reducido de la parte también de adelante. Okay, pero okay. Sí, sí, es el mismo. Ok. Ya nos, nos comenta aquí para terminar, Octavio, recuerden el octavo arte, que es hacer dinero con el cine. Y justo, eh, justo ahí, Octavio, que eh, nos estás eh, comentando, eh. entra la parte que nos preguntabas. ¿no? La historia original de la familia Bellier, sí, este, es una película buena, pero al final la que van a premiar es pues, la producción que trajo el dinero, ¿no? La producción americana. Sí, eso sí. Y bueno, pues que la que más dinero trajo fue Dune y no la premiaron. Sí, no, o sea, me refiero a entre una y otra, que una es, este, o sea, al final son la, la película de la historia de la misma familia, pero, pero pues una es la versión Hollywood. Sí, exactamente sí, claro. Ahí ya ganaron. Este son. Les... A falta, a falta de mi ringtone de, de la recomendación. No. Ahora tengo que disfrutar eso. Ahora tengo. Ya, ya te resignaste. O sea. a ver, solo, algunas, a solo algunas noticias que me parecieron sí. interesantes era, para estas A esta nadie semana. le interesa... No, no es cierto, le estoy la de... Bueno, a mí me parece interesante que ya salió a confirmar J.J. Abrams un, un rumor que había estado circulando la semana pasada de que está a cargo y está en preproducción una serie biopic para Netflix de YouTube, eh, con okay. él como productor y como, con el director de Bohemian Rhapsody trabajando en el guión. No, a mí me, a... me parece interesante, obviamente yo soy súper fan de YouTube, entonces tienen una vara muy alta que, que, que llenar con esa serie. Pero lo que dicen es que va a ser una serie que, que va a tratar este, la historia desde eh, diferentes puntos en la línea del tiempo y que, va, y que están trabajando con la banda para, para hacerlo. Ah, desde no, diferentes puntos, o sea, es como un yo, dark. Yo en su momento, sí. también como Alex fui fan de, de YouTube, actualmente ya... O sea, no, no me han dejado de gustar sus primeros materiales, pero ya no como antes. Sí, pero lo no. nuevo ya. Ya, bueno, ya bueno, no. Pero, pero digo, más allá de mis gustos personales, este... O sea, yo no sé qué tanto sea YouTube como una banda meritoria de que le hagan una biopic. O sea, siento que obedece más a como a un bueno no sé si un fanatismo de alguna parte de la producción, del mismo J.J. Abrams o no sé de quién, pero... Pues algo, ¿no? Algo encontró interesante. Por ejemplo, Bono, pues tiene muchas cosas de eh, acciones humanitarias, ¿no? Tiene como cosas así, que lo fueron desenvolviendo, ¿no? Y también tiene una conexión extraña con la guerra civil, ¿no? Yo, yo estoy de acuerdo y... con, con Mario en que... ¿Cómo eh, ¿Cómo se llama? pues puede ser más como un tema de, de que alguien sea muy fan y quiera hacer, hacer esta serie y pues la popularidad de, del grupo se presta como para que pueda vender mucho. Sin embargo, bueno, en lo que dijo J.J. Abrams, comenta que, que para su grata sorpresa eh, tienen una historia muy interesante, entonces a lo mejor si sí hay algo ahí que a lo mejor no, no, no conocemos. A mí no me interesaba en lo más mínimo la vida de Luis Miguel hasta que vi la serie que es gloriosa, entonces me imagino que la de YouTube no, también bueno. puede ser muy buena. Válgame, no, bueno, ya. Se trata de atraer a ver la serie, Alex. Mejor decirnos sí, lo de la serie mejor de, de James Bond. Ah, bueno, también esto, esto que cuando lo leí el encabezado casi me da un ataque porque Prime, que ya tiene los, los derechos de MGM, bueno, que ya es dueño de MGM más bien, luego, luego eh, ordenaron una serie que se va a llamar 007 Road to a Million una serie de 007 que además tiene cuatro años trabajándose. Y yo, yo me preocupé. Esa fue mi primera reacción. Pero ya luego vi que se trata de un reality show en el que los participantes van a ir como por diferentes lugares que han sido parte de las películas. Entonces no no tiene realmente no es realmente una serie de 007, sino es un reality. Sí, es un reality. Oye, ¿pero qué tal que el que gane se queda con el papel o algo así? No, no. Ay, sí, imagínate. <risa> <risa> Eso sí estaría bien. Gacho. <risa> <risa> Ahí está. yo nomás lo, lo dejo ¿eh? Me gustó el, es anterior. una historia bien gacho <risa> Se <trae> bien gacho <risa> Bueno, bueno, lo que también está gacho al parecer es la película de Morbius Que está teniendo horribles, horribles críticas eh, Incluso tales de llegando a que Sony no le llegan a los talones. O sea, le queda muy, muy, muy, muy grande lo que es Marvel eh, y que hubo ahí como cambios de universos extraños, no sé, ahí tú, si sabes de eso, Leo, pero que estaba dentro del de Sam Raimi, lo, ahora lo movieron al de Andrew Garfield o al de Holland, ¿no? Pues no, no sabría decirte porque no le he visto, pero lo que sí vi es que, o sea, vendieron humo, eh, o por lo menos lo que se ha dicho es que vendieron humo en el sentido de que para generar hype y, y, que, y que la gente quisiera verla, en los trailers pusieron escenas como esta del graffiti del Spider-Man de Tobey Maguire, o sí. la escena donde se ve a lo lejos el edificio de Oscorp de del Spider-Man de Andrew Garfield. O al buitre, y, ¿no? Que también no entendíamos como por qué iba a estar ahí. Y, bueno, sí. ajá, y al buitre, que no sabíamos por qué, por qué iba a estar ahí, y hasta donde... Eh, eh, se ha podido revelar con estas primeras impresiones. Ya quitaron al Spider-Man de Tobey Maguire, no, no sale el, la torre de Oscorp del, del Spider-Man Garfield. No, no, no. Y era puro, puro humo para vender, ¿sabes? Vendieron humo, al final no le salió porque tuvieron que retrasarla 15 veces, entonces a todo el mundo ya se le había olvidado el humo que vendieron. No, <risa> bueno, no. y, y llegan críticas muy malas de la película. Eh, me, me, me da tristeza porque yo sí la quería ver bueno sí, sí la no. quiero sí, sí la quiero ver pero pero ya no la voy a ver con tanta... ahora manera. recordemos que estas críticas eh, no son una guía no porque al sí, final no, no, de cuentas no. eh... para Raúl sí pero para el grueso de la población a ver la, cuando es mucho es lo mismo no cuando el río suena es porque piedra lleva entonces aquí Uy, pero, pero ya no la vas a ver Raúl ya no la vas a ver no sí si la, si la voy a ver ah, bueno. pero de mala ah, bueno. así como <ríe> pero... <ríe> <ríe> No, eh, ¿Sí? mira, falta falta ver. El, eh, el problema es que la han modificado tantas veces que ya no... Yo, yo, yo creo que va a ser algo como New Mutants, ¿no? Que Exacto. La idea original quizá era muy buena y la película resultó ser buena porque a mí New Mutants no me desagradó. Pero resultó no tener ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, la película es entretenida, pero no forma parte ni de ningún universo, ni tiene pistas de nada, ni y al final es una película olvidable, ¿no? A lo yo mejor... Siento que, al... Yo siento que Morbius va a hacer lo mismo. La vendieron como que iba a tener un chingo de referencias, y a la mera hora va a ser una película más que ni se va a conectar con nada y todo el mundo se va a olvidar de ella. A lo mejor eh, Sony cayó en el error en el que normalmente cae Warner Brothers con sus películas de DC, que es... Eh... Eh, a lo mejor tenía una idea eh, y se casó con una idea al principio y luego eh, empezaron a salir cosas, empezaron a ver a ver hacia dónde estaban las tendencias de los universos así y quisieron hacer cambios que al final ya no, no lograron. Es pues cierto, Alex, es verdad, He elegido el momento más histórico del cine cuando Flash retrocede el tiempo. Es verdad. Ah, no, no. <risa> <risa> y es mejor director Zack Snyder, por No, no, no quería que Netflix. salieras con tus payasadas, Raúl. No, no, no, pero qué bueno que me recordaste, gracias. No, que, ah, sí, que el Oscar a... ver por camino, el público sí lo ganó el Snyderverse, ¿verdad? Sí, sí, sí, pero ahora qué sí, sí ya viene por... Eso sí es una payasada para que veas, eso sí es una payasada. Ah, no, no. <risa> ya, no, no, no, no. Pues muchas gracias por escucharnos. Eh, ya me faltó decir nada más que, que empezó la filmación sí. de Misión Imposible 8 con tensiones entre Tom Cruise y, y Paramount, porque al final el presupuesto de Misión Imposible 7 ascendió a... Casi 300 millones de dólares, algo muy alto para una película. Digo, sí son películas de alto presupuesto, pero no al nivel de 300 millones de dólares. Y, sí, y al sí. parecer hay tensiones ahorita entre Tom Cruise y Paramount, pero bueno, ya arrancó la producción de, de Misión Imposible sí, 8. al final la, la tensiones porque él quería más ese mismo dinero. Sí, y él quería más, taca. ¿no? Y al final, bueno, ya Tom Cruise sabemos que no lo se peleamos, van a hacer mucho. No, bueno. <ríe> en fin, gracias por escucharnos y pues, no, no olviden comentarnos qué, qué les parecieron a ustedes los los Oscars, todo el escándalo con, con Will Smith y demás. Y a ver qué tal está Morbius. A ver qué sí, tal está, ya lo comentaremos. Ya, hablaremos. ya lo hablaremos. Pues, Muy bien. Cuídense mucho. Bye, bye.